La persona que me escribe Que él tiene, el señor Lorenzo Acosta una, una humilde sugerencia Usted tiene cámara en su negocio Busque la cámara Y mándeme a través del whatsapp Esas imágenes para descubrir quién es esa persona Y uno sabe inmediatamente Si se trata de un miembro real Cosa que yo dudo O se trata de un delincuente Que a lo mejor va a, a pedir O amenazar buscando pues extorsionar es, mi, es lo que yo humildemente pienso. Buenas noches. Bueno, sí, Dios Sí, dime. Da pena que ese puente de Ugamba. Da pa' de años, así. El alcalde, por lo menos, tenía que buscar un herrero y poner por lo menos la barandilla para que los niños y las personas pasaran. Porque por lo menos se agarraron de la barandilla. Eso con 100 mil pesos, eso se resuelve en barandilla, por lo menos, hasta que lo hicieran. Pero ni eso. El alcalde por lo menos debió ponerle barandilla un herrero hasta que el gobierno hiciera eso, pero ni eso. El alcalde está culpable de ese puente como el gobierno. Porque por lo menos ponerle barandilla para que la gente no se caiga para abajo, los niños pasando para la escuela. Eso es lo que está pasando en este pueblo, que aquí ni diputados, ni regidores, ni senadores, ni, ni síndicos, nadie sirve. Sí, pues. Tú sabes que eso, con un herrero busca por lo menos 200 mil pesos y expone esa barandilla un herrero y ya por lo menos se, se, un poco, se sale un poco la cosa. Pero es ni es. eso, ni eso. La alcaldía no tiene eso tampoco. Es otro ratrero. Ahí está. Gracias por su llamada. Así que, señor Lorenzo Acosta Herrera, usted como propietario de Blue, hágale ese favor a este pueblo. Busque las cámaras de seguridad y envíeme esas imágenes para descubrir si se trata de algunos delincuentes De algunas personas que se aprovechan en esta situación eh, Buenas noches Buenas noches, mi hermano Pitágoras Sí Más revuelto, ¿A ganancia llamo? de pescadores Sí, dime Juan Pablo Estrella Cada vez que yo llamo a su programa doy mi nombre Para que la gente sepa que es Juan Pablo Estrella Que le hablan porque yo no hablo con miedo. Sí Cada vez que hay huelga yo le hago un llamado a su programa Y le digo a todos los que tienen negocios hola. Que cierren sus negocios a partir de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Por lo siguiente, nosotros estamos huérfanos. Entonces, si ustedes saben que hay huelga mañana, ¿verdad? Aunque nosotros no estemos de acuerdo con que ellos anden negocio por negocio amenazando y amedrentando, porque eso es una estrategia para que la gente se acuarte de hoy y no salga, ¿verdad? Pero quienes salen perjudicados son los Usted teniendo el mismo programa, de entraron a tira. Sí. y no pasó nada y los videos están ahí y se saben quiénes fueron, entonces a ese caballero de Blue, él no se va a ganar mil pesos más ganado hoy, que cierre su negocio, humildemente, como trabajador de seguridad que usted sabe que yo soy, ese dinero de hoy que no se lo gane, que no vale la pena, porque en este momento los guardias están cuartelado y no hay la seguridad para brindarle la protección que merece su negocio. Es mi humilde opinión. Excelente opinión, Juan Pablo Estrella. Muchas gracias. Y yo no he entendido nunca, o sea, yo soy bruto, y no he podido nunca entender cómo que en momentos como ese ellos se acuartelan en vez de estar vigilando para evitar que se produzcan incidentes. Tenemos las imágenes, señor director, ya, eh, que nos... Que nos... Buenas noches sí, Vamos a poner las imágenes ambientales De lo que está pasando Sí Dime hermano César le habla ¿Quién? Yo estoy viendo su programa ¿Quién me habla? César Pérez ¿Cómo? César Pérez le habla César Pérez Sí, César la verdad, Ah, sí, sí Cómo no Dime César Pérez Tú eres el propietario del Caruaz Sí, sí dime César sí, Ahorita fueron por allá también Quemando goma Y tirando cosas pues era bien entonces yo lo no estoy viendo la huelga. ¿Cómo es posible que esa huelga...? La eh, calle no la mienta por ningún lado. ¿Qué está pasando con eso? Porque antes yo esa, esa El era que me atacaba, ¿qué entonces, con eso Entonces tú entiendes que también están, están siendo desamparados por el patrullaje policial y que han sido olvidados ustedes y abandonados a su suerte. Por todos, los lados. Por todos los lados. O sea que también tú tuviste que cerrar tu negocio hoy, César. Ahí está, sí. ahí está otro propietario de otro negocio que ya le pasó una situación similar. Y dime algo, César, ¿qué pasó con lo que en la huelga pasada atacaron tu negocio? ¿Se quedó eso así? ¿No pasó nada? No, eso se quedó así, nadie hizo nada. Nadie, pues nadie hace nada. O sea, nada, pero no o sea tú le presentaste a la Cámara quién era lo culpable, a la policía, a la policía, el Ministerio Público, no hicieron nada. No, nadie hace nada, nadie hace nada. Oh, es yeah. sí, que se oyó se oyó no, él dice que también lo atacaron, el negocio. O sea que en estos momentos ustedes se sienten desprotegidos. ¿Tú cerraste, César, hoy también entonces? ¿Cómo que se llama el negocio tuyo? Ah, pues gracias a ti por llamarme, hermano, y dar tu testimonio. Ahí está una panorámica. Gracias por utilizar este espacio. Buenas noches, dígame usted tiene que bajar el volumen del televisor, hermano, hermana, porque no te puede escuchar bien así. Te voy a sacar, hasta que me avisa cuando baje el volumen del televisor. Sí, buenas noches. Buenas, bueno, noche. buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticentro, unas 200 personas habían caído en las asesoría. Bueno, pues ahí está una persona eh, que está sirviendo pues, de reportero internacional, gracias a esa persona, este, es para decir que se han producido otros ataques, y es cierto que se han producido otros ataques. Eso que ustedes vieron ahí, miren, en hora del de tránsito, a nivel de la mañana, estaba todo normal, pero cuando fue cayendo la, la noche... ...personas encapuchadas... ...que ya todo el mundo sabe... ...salen a incendiar neumáticos... a ...atracar... ...en distintos puntos de la ciudad... ...y eso es la Bienvenida Fuerte Duarte... ...con Avenida de libertad... ...esa sí, sí, sí. es la Avenida... ...Venido Fuerte Duarte con seis... Y ...ustedes saben que nosotros tenemos aquí... ...pues un hombre que se arriesga... ...ahí en las calles... ...y había ya para ese momento... ...un fuerte contingente militar... ...ya habían llegado los refuerzos... ...las operaciones especiales... ...los SWAT y demás... Y ustedes ven cómo están ahí, pues, eh, desplegándose por toda la ciudad. Ya a las 6.30, los supermercados estaban llenos pues, de personas haciendo compras, con largas colas y filas y demás, pues, preocupados por el movimiento bolgario, que todo el mundo sabe, aquí en San Francisco de Macorís, se dan muy fuerte. Así eso que ustedes están viendo ahí, ¿se produjo a qué hora exactamente fue eso? eso fue prácticamente a las 7 y 20 estamos hablando que uno hace, unos 20, hace unos 35 minutos eh, en la Avenida Libertad con calle 6 bueno pues eh, tremendo, tenemos las la demás imágenes señor director eh, de... muy bien, pues muy bien entonces vamos a cumplir unos compromisos de publicidad y sobre todo entonces voy a hacer yo una recomendación usted vive de la avenida Libertad hacia arriba, ustedes recuerdan que eso es tierra de nadie, declarado zona Apache. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Mi abuela vivió por allá, yo viví por ahí un tiempo también. Yo sé lo que es eso. Eso es zona Apache, declarado zona de conflicto y abandonado, tierra de nadie. Les recomiendo que usted esté en estos momentos viendo el programa, que ha tenido su compritas si y ya se no, prepárese su chocolate, su cuestión haga como hace la gente inteligente resguárdense en el asilo la mansión de su casa eh, proteja las ventanas eh, estar pendiente de no estar en las galerías porque hay gente que se le pegan los tiros, las balas perdidas ¿cuánta gente hemos presentado aquí con problemas de balas perdidas que hasta han muerto han quedado con parálisis y de todo, y les recomiendo, porque ustedes saben que eso es encapuchado. La pregunta sería, esos es encapuchado ¿quién los envía? ¿A quién obedecen? ¿Quién les paga? ¿Y quién le da esas ametralladoras, fusiles M16, FAL y demás? Sería interesante eso. Buenas noches, a ver. Buenas noches, pues, Sí, dígame. Yo pasando o choqueando el canal donde está norte este hermano mío esa gente encapuchada me parece a mí que nadie lo manda esa gente se conviene que haya uh, porque todo el que se pone una puta agapito agapito que nadie lo manda yo he vivido todo el tiempo en este pueblo y nada más salen para esa fecha con Qué armas tío. Oye, déjame decirte lo bajito, yo no puedo decir eso alto, con armas y pertrechos militares. Oíste, eso es. Sí, pero mm. es, ellos es muy raro que amanezcan vacío, Óigame bien, mañana de día están ellos durmiendo, porque lo he escuchado han hundido día. Ma mañana amanecen ellos con, con el bolsillo ya empezado, triste de encolmaditos que ellos hayan abierto y que no conozcan ni dueños. Porque si conoce que yo soy vecino, usted no vea que ya está diciendo, cierra tu coimado. O sea, que es que que lo que usted dice, usted vivía por ahí. La autoridad, son los encapuchados. Si yo tuviera un coimadito por ahí, no vendo hasta que no pase todo esto. Sí, porque la gente piensa que yo soy millonario, yo soy un hombre del pueblo y yo sé lo que estoy diciendo. Es más, te digo algo, Apito en un momento determinado una persona me decía ahora no de mi nombre ni mi número que soy hombre muerto y me mandó una foto de los encapuchados como 20 en motores con las armas largas antes de ponerse sus capuchas y le tomó un videito poniéndose las capuchas y yo lo iba a poner y antes de yo ponerlo escuche bien me escriben y me dicen Ahora tú eres un hombre bueno, nosotros te conocemos. No ponga el video y no ponga la foto que te mandaron, que nosotros sabemos quién mandó la foto y quién tomó el video. Yo dije, esa no. ¿Hoy lo que yo dije? No, hermano, está sí, bien. No hay problema, yo borré eso. Yo dije, esto es que escuchado porque quisieran ellos que hubieran juega todos los días. Porque los únicos que ganan son esa gente que ya, gracias. gracias a ti pero tiene una llamadita aquí la persona que me excusa no podía pasar a las dos juntas le paso ahora pero yo creo señor director vámonos a una pausa comercial va de retro Satanás